¡Hola amigos del canal Random! Aquí estamos con el Pepinelo en, en la plataforma de streamings ¿eh? que no se puede nombrar en YouTube porque vamos a hablar de la película de James Gunn El Escuadrón Suicida, ¿vale? Estamos en directo, podéis ver que el chat está saliendo entre nuestros bellos rostros y como ya sabéis esto es simplemente pues un podcast, muy entre comillas, una opinión vamos a charlar acerca de nuestra opinión entre nosotros y con la gente que está presente ahora mismo en, en el streaming, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo, como os recomiendo siempre... Que a mí es lo que más me gusta ver en internet eh, Es que os dejéis este vídeo de fondo Mientras hacéis otra cosa Porque vamos a ser nosotros hablando Mientras leéis Mientras limpiáis Mientras cocináis Mientras vais en el coche Donde donde mejor os venga Y no he presentado a mi compañero Porque se presenta solo El pepinelo Hola <ríe> Bueno, a ver pues lo he dicho, la película tiene un par de semanas y yo creo que ya tenemos libertad para hablar de ella sin spoilers, no como toda esa gentuza que al día siguiente ya está haciendo vídeos con eh, screeners que se encuentran por ahí, ¿eh? Gentuza, luego os meten strikes y lloráis, pero bueno, Pepi, vamos a hablar de la película que yo creo que dos semanitas todo el mundo la ha visto, o al menos todo el mundo al que le interesa, todo el mundo al que le interesa ya la ha visto. Así que, eh, pues cuéntanos, Pepinelo, ¿qué te ha parecido el Escuadrón Suicida 2? Aunque realmente tiene el 2 por, por, por, por castigo, porque realmente no tiene mucho que ver con la primera parte. Eh, pues no. Bueno, eh, ante todo, eh, va a haber spoiler, ¿vale? Vamos, mm -hmm. así que, si no lo habéis visto, pues pues guardaros el vídeo para verlo cuando <risa> <risa> cuando, cuando por puderca. fin vayáis al cine. Bueno, a ver, a mí me ha gustado, ¿vale? Y, y bueno, expondré mis motivos del por qué, pero a mí al menos me ha gustado, no sé a ti. Sí, sí, yo me lo pasé muy bien. Yo tengo un ah, gran mira. pero. Yo tengo un pero... gran pero con la película. Un gran Ajá. pero y una cosa muy negativa que decir de ella. Pero a términos generales, me lo pasé muy bien, me divertí un montón. Y, y eso hay que dárselo. Y ya está. Sí. ¿Podríamos encontrarnos, Pepinelo, ante la mejor peli del universo de C? Pues fíjate que ayer pues mis compañeros que estuvieron en la sala de cine conmigo, pues preguntaron lo mismo, ¿no? Mm, a ver, a nivel comedia, sí podría decir que sí, la verdad. Yo creo que si lo tomas como una comedia de acción, yo creo que la mejor, porque comedia del universo EDC, de lo más parecido era Shazam, eh, pero bueno, eh, aquí... Joder, es que te marcan que es una comedia de, desde el principio, no no tiene que ver nada con la primera película uh -huh. que no sabía muy bien muy bien de qué iba no sino que, no sé, tenía apariencia de ser película seria pero la realidad es que quedaba un poquito coja, ¿no? aquí directamente eh, te ponen el humor un poco bestia y, y, y quizás un poquito excesivo también y a correr, ¿no? sí Sí. no, no, yo, yo coincido un poco contigo sí se ve claramente el tono desde prácticamente el principio, que va a ser pues, comedia comedia, tiene comedia es una peli de acción, tiene escenas pues con mucho FX, como viene siendo habitual al final tenemos personajes que son superhéroes, son supervillanos como queráis llamarlo, pero son personajes que tienen poderes y al final pues, pues tiene que tener peleas pues, pues eso espectaculares y demás, pero el tono en todo momento es de, de comedia de comedia chorra, de comedia absurda tiene unos toques divertidos, tiene toques que, que más que menos, pero en general, pues eso, se ve claramente hacia dónde hacia se dirige. Entonces, si te parece Pepinero, podemos ir contando un poquito de qué va la película, ¿vale? Y, eh, bueno, pues vamos comentando escenas, si queremos añadir algo, si queremos restar. No sé qué opinas tú, porque esto va totalmente improvisado, ¿eh? Porque podríamos haberlo preparado, un guión o lo que sea, pero... No, se da esa tesitura porque en el canal random ya no tenemos tiempo de hacer nada. ¡Oh! mister Ralek ¡Te quiero! Bueno. Muchas gracias, Ralek tío. 19 meses ya. 19 meses, qué grande. Bueno, a ver, Pepi. Pues venga, empecemos comentando la película, ¿no? La película comienza con el tipo de guardianes de la galaxia, el azul, ¿vale? Uh -huh. Está en la cárcel y está dando pelotazos ahí, en plan, soy la hostia. Y le fichan para ir al escuadrón suicida. Bueno, dicho sea de paso, que no tiene prácticamente nada que ver con la primera, solo un par de personajes que, que bueno, poca cosa. Eh, los ponen, los llevan, juntan un grupito de, de, de, de villanos de mierda, o sea, así, dicho sí, finamente, sí. que son todos, tú los ves y dices, pero qué, qué, qué, qué mierda de personajes son estos. Bueno. Pero... Eh, digamos que sería, si los pusiéramos, no sé, como película, sería... Eh, los villanos de serie Operación Las Vegas o algo así. O sea, muy malos, muy malos. Un, un tío que tiene una jabalina, otro que tiene un brazo que se quita los brazos y los brazos van solos por el aire, una comadreja que, bueno, no, no llega a hablar en ningún momento, no solo... Y poco más. y ¿Quién más había? Uno que tira un boomerang. Sí, y, y la, la que es de color naranja. Mm. Y la amiga, para mí, el gran Punto negativo de la película, Harley Quinn. Eh, bueno, es imposible no acordarse del capítulo de los Simpsons de Pucci, ¿vale? De, mirad, molo más que el resto y lo digo todo el tiempo, ¿vale? Para mí es el, el gran problema de, de la película. Me, arrechin, me rechinaba en todo momento sus apariciones, pero bueno. Eh, van, el grupito, los llevan a una playa. Bueno, la misión básicamente es... Tienen que irse a una isla, eh, que es un país inventado, mm, hay un dictador ahí, típico, ¿no? Eh, si el dictador está a favor de Estados Unidos, le dejamos, pero como ha habido problemas internos, ahora están en contra de Estados Unidos, por tanto, ya, ya no los queremos, ya no queremos. <risa> o sea, los dictadores solo los quieren cuando les apoyan, ¿no? Lo típico. Entonces, pues tienen que ir a, a derrocar al dictador, ¿vale? Y en los primeros 5 o 10 minutos de película eh, los masacran prácticamente a todos los los miembros del escuadrón suicida este que, que nos han presentado. Pero realmente todo era una estratagema, ya que había un segundo grupo de escuadrón suicida con los que ya molan, entre comillas, vale que, que bueno eran los que estaban previstos y que son los protagonistas de la película. Y a continuación nos van a contar la historia de este escuadrón. ¿Algo que decir aquí, Pimporru? Eh, a ver, aquí sí, sí te voy a decir que que a ver, hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Eh, buenas o malas. Vamos a empezar por malas. Eh, vale, a ver, te meten un troleo, ¿vale? Como broma, oye, pues, puede estar bien, ¿no? Pero claro, te han presentado unos personajes, han perdido el tiempo en pre en, presentaje, en presentarte al, al del pelo largo, ¿no? Eh, pero luego te das cuenta de que, o por lo menos a mí me pasó, yo no me acordaba de los nombres de, de todos los que iban muriendo o sea, el del pelo largo parece que, que va a tener presencia y yo creo que ese es el troleo porque finalmente pues, pues muere igual, ¿no? y el resto pues aparecen ahí y ni te saben los nombres ni nada, están ahí para no sé, para morir con unos, <risa> pero con poderes totalmente ridículos porque el, el de los brazos sí que se arranca que se los, brazos los brazos y va dando es, capones a los militares no sé, se llamará el hombre Lego o algo así, no sé cómo se llamará. No me acuerdo, te, le, le decían el nombre, pero no me acuerdo ya. No, no, pero... es que yo no me quedé con, con los nombres de los personajes. Y la tía esa de, de naranja, que salta así sobre un helicóptero, ¡Ay, yo ocupo ¡Bah! y lo rompe no lo y sé. muere. Sí, pero es que es totalmente absurdo, porque se sube en el helicóptero y, y ya empieza a, ch a chillar, ¿no? Eh, sí. Sabiendo que, que ha metido la pata. Arm Fall of Boy, ¿vale? Nos dicen en el chat. Arm Fall of Boy. ¿Vale? Como voy pilotando el inglés. Pues bueno, sí, a ver, realmente es un poco troleo porque te los presentan para, para realmente nada. Pero bueno, a mí no me parece mal. Pero sí, es, eh, ya te digo, eh, la única que sobrevive. Bueno, sobreviviendo, sobrevive un militar y, y nuestra amiga Harley Quinn, porque mola más que, que todos los demás. Vale, pero bueno, nos centramos en la historia y sí, un poco de, de los demás, como los va reclutando, ¿no? El protagonista es Idris Elba. Yo no me sé los nombres de ningún personaje, ¿vale? Entonces tú, Pini, pues eh, los vas diciendo. Entonces, bueno, ellos nos cuentan la misión real, que hay una instalación súper secreta militar con, con un tío científico loco, malvado, que es calvo. ¿eh? Y... Y bueno, pues la misión real es esa. Tienen que destruir su laboratorio, ¿no? Porque tenía como unos avances en armas, tal y cual. Y que no quieren que estén... Eh, que le pertenezcan a un gobierno eh, que es eh, contrario a Estados Unidos, ¿vale? Y pero como no lo puede intervenir los Estados Unidos, pues para eso usan el escuadrón suicida, para no intervenir ellos de forma oficial, ¿vale? Digamos que lo hacen como presos, renegados, bla, bla, bla. Entonces en el grupo está Idris Elba, que es como una especie de ultra mercenario con armas, que es experto en todo tipo de armas, y John Cena que hace exactamente lo mismo, Vale, luego tenemos eh, el hombre ¿Cómo se llamaba? El hombre, el que tira bolitas de colores El hombre mota El, el, el moteador o... el mo... <ríe> Poder de mierda El hombre eh, la, la mujer que habla con las ratas Que para mí es uno de los mejores puntos De la película, eh, los flashbacks Que tiene esta chica con su padre En plan que se que por la noche vivían en la calle Y con sus poderes de manipular a las ratas Se hacían mantas de ratas Les subían a lo alto de una catedral Para ver la ciudad Cosas, cosas totalmente demenciales O sea, totalmente Como que intentan ser épicas Pero a la vez son tan ridículas Aposta que, que resultan cómicas De, de lo ridículo y surrealista Que están siendo ciertas situaciones no Para mí eso es De lo mejorcito ¿Y quién más hay en el grupo? Eh, el hombre tiburón Sí, el king shark Y, y, y a lo mejor se me, se me olvida alguno Pero... Eh, no, bueno Has dicho al militar Que el militar es el coronel Que ya estaba en la, en la primera película uh -huh. Y... Y bueno, la primera película tienes a, a Waller, que Waller es eh, la tía esta psicópata que los manda allí, los recluta y todo. Que bueno, que se le va de las manos totalmente, ¿no? Y que si tiene que matar matarlo no, no le va a temblar la mano a la joya por culo. Y, y nada, y luego pues Harley Quinn, ¿no? Cuando, cuando se une al grupo... Y creo que no nos queda nadie más, porque de inicio ninguno de ellos, Palma. No, claro. De, de, de los del inicio sobreviven el militar, que has dicho el nombre, y Harley Quinn, que se unirán al, al Escuadrón 2, al Escuadrón Real, por así decirlo. vale Una cosa que yo he leído mucho... Y con la que no estoy de acuerdo, no sé si tú piensas igual Que dice, la película es súper bestia, super sangrienta Yo he leído críticas eh, en foros y demás Hay que ir con un cubo de lo sangrienta, súper gore No O sea, rematadamente, no Esto es así O sea, sí que es verdad Y esto hay, que, esto hay que decirlo Que para el estándar actual que hay en cine Sobre todo en cine de superhéroes Que se pegan 50 puñetazos en la cara Y tienen luego una gotita de sangre aquí pues sí, que es verdad que a lo mejor es un poco más sangrienta que el estándar eh, de peli de superhéroes, pero una peli sangrienta, desagradable, gore, tal, ni de coña. O sea, alguna cabecilla cortada, algún chorro de sangre, ya. O sea, no, no vengamos arriba. Hombre, parte un tío por la mitad, el tiburón. Pero de lejos. <risa> bueno, de, de lejos, pero. eso pues es que... parte por la mitad. Pero tal y como estaba yo leyendo, ha hecho parecía que salpicaban vísceras y sangre a la pantalla y no sé qué. No, a ver, eh, tiene momentos. <risa> Los momentos de muerte que tiene, sí es cierto que son un poquito excesivos a veces, ¿no? Pero, hombre, eh, todo va muy enfocado a la comedia. Eh, a ver, no creo que, que estas cosas ofendan, o por lo menos que puedan herir la sensibilidad cuando te lo están enfocando todo eh, de forma un poco divertida. Eh. No sé, no te ponen algo que sea... Una muerte que, yo que sé, que sea muy dramática y no sé qué, ¿no? Te, te mató un tío disparando un ventilador que le cae una bañera y lo hacen de forma divertida, ¿no? Claro. Bueno, hay una Pero... escena que me ha parecido magnífica, eh, que digamos que encuentran como un campamento de guerrilleros, ¿no? Y se mete el escuadrón y empieza a matar a los guerrilleros porque eh, el militar, el coronel, está preso en... Está preso en ese campamento, entonces pues les dan la orden ¿no? de los que están fuera de, de ir a rescatarlo. Y claro, entran, empiezan a matar a todo el mundo. John Cena y Idris están siempre como picados entre ellos a ver quién es el que mata más, el que mata mejor. Y, y claro, cuando se han cargado a todos, descubrimos que eran buenos. <risa> y que el coronel está tomándose un té tranquilamente con los generales, pero se han cargado a todos los demás toda la rebelión pues que quería acabar con el tirano, ¿no? A ver, si es cierto, eh, a ver, la escena es bastante irreal, ¿no? porque joe, eh, nadie da la alarma, nadie grita, eh, nadie dispara, y, y hay un momento que se están enfrentando y aparecen tres soldados de frente así, mudos también, claro, mm. y empiezan ahí a. no sé, a, a dar puñetazos. Es un poco tonta la, la escena, ¿no? Pero bueno, como chiste yo creo que funciona sí. bastante bien. Sí, ¿no? sí, es claro. que es un chiste más que otra cosa. Entonces, a ver, yo siempre, yo soy muy intransigente con las cosas absurdas, las, las cosas que no tienen sentido, pero yo todo esto lo perdono si, si me hace reír. Y en <risa> efecto esta escena no está buscando que está buscando plantearte una situación para meterte un gag que a mi gusto es bastante gracioso. <risa> vale, ¿quieres comentar algo más de aquí, Pimporro, o seguimos avanzando? Pues mira, voy a aprovechar el apunte de José Viruete uh -huh. ah, ¿vale? eh, que dice que lo peor es que Harley Quinn no iba a salir, lo metió Jake Gunn a petición de Warner, está de pegote en otra película casi como un Richard Harrison <risa> a ver de esto, esto es cierto eh, es, es, se horrible, nota, es horrible se nota se nota mucho y, y es que hay, hay escenas que son muy, muy clarificadoras ¿no? por ejemplo, a Harley Quinn pues, <risa> con la masacre que hay en la, en la playa, pues la captura, pero no la captura de rebelión sino que de la captura, pues, el ejército de, del tirano, ¿no? El tirano, pues, por algún motivo eh, solamente va a interactuar del escuadrón suicida con, con Harley Quinn eh, digamos que se enamoran los dos de forma un poco absurda, porque sí eh, Sí, porque el, eres la, muy, una mujer muy valiente y ya está. Eh. Sí, la motivación de, del es Juan Diego Boto era, ¿no? El militar, eh, el jefe. El... La motivación de él es, es que tú también eres amiga del sentimiento antiamericano. Eh, no, ¿qué, ¿cómo era? Antia... Amiga del sentimiento antiamericano, no sé qué. Um, um, no sé, un poco forzado, un poco ridículo. Y si nos fijamos en las escenas de Harley Quinn, um, va como por libre en la película. O sea, tiene esa escena, luego la capturan. La torturan, luego, hace, luego se escapa y la mayor la mayor parte de las apariciones de Harley Quinn es aparte del escuadrón suicida, solamente se junta con ellos al final. Es como una trama paralela que, que hayan metido en la película. Sí, y es que y, y es, eso, se este, nota mucho. es una trama paralela de Molo mucho más que los demás. Y se escapa, bueno, hay una cosa que yo no entendí muy bien, porque hay un momento que la tiene empresa, ¿no? Y como que ella, pues al final, pues se escapa, ¿no? Le hace una llave a uno, le roba el arma, empieza a tirotearse. Y una cosa como muy fantasmagórica, ¿no? Muy. Yo sola me cargo a, a todo el castillo, ¿no? A todos los que hay por aquí. Pero hay un momento que se pone a disparar con dos pistolas y como que empiezan a salir como pétalos de flores por detrás. Y pajaritos. Y pajaritos. Sí. Y yo, claro, en ese momento digo, ah, vale, se lo está imaginando. La han drogado con un gas de estos de dormirse y está, está fantaseando con esto. Pero no. O sea, después de eso, sale a la calle a ver y no se hace mención nunca más a eso de los pajaritos y de las flores. A ver, no sé a si tú entendiste. Mí... A ver, a mí me recuerda dos cosas. La primera es eh, ver de Presa, la escena del confeti. Que igual, cuando tiene el cañón de confeti todo es muy colorista, tal y cual. Yo creo que a lo mejor le querían dar ese toque de color, de locura. Y luego me recuerda la escena a Kingsman. No sé si recuerda a Kingsman cuando empiezan a estallar las cabezas de, de la gente y ponen como fuegos artificiales, ¿no? En lugar de sangre. Y me recordaba un poquito a eso, ¿no? Pero sentido... Eh, está loca. Ya está. Está loca, pues. Hay pajaritos y flores. Porque está loca? <ríe> hay que buscarle mucho sentido. Pero sí, eh, ya te digo que, que, que es paralelo al resto de, de la película. Es vamos a por Harley Quinn. Venga, vale. Y ya está el final. <ríe> no sé. Eh, se no, es que se, se nota demasiado que es un añadido. Demasiado. Sí. En fin. Pues bueno, nuestros amigos vivirán muchas aventuras, como meterse en un club de striptease, <risa> en el que está el mismísimo Joyce Kaufman. <risa> ¿Qué pasa? Nada que me ha hecho gracia, vivirán muchas aventuras. Como... <risa> bueno, es que tampoco vamos a centrarnos a eso, les pasan muchas cosas. Eh, bueno, además, hay una cosa que me hizo también mucha gracia, que en todo momento les acompaña un Milton. nativo, Milton, Milton era. Milton. Oye, ¿Sí? Aquí sí, que lo de Milton me hizo gracia porque... Paga a la torre y, y yo estaba viendo y digo, pero ¿dónde va el tío este? <risa> si, si el tío este bueno, espera, espera, está... no adelante no adelantes. En todo momento es un chofer que tienen por ahí, ¿no? Que les ayuda a saltarse fronteras y demás. Es como un contacto de la resistencia o algo así que, que les ayuda en todo momento. Eh, y, y está con ellos siempre. Y en el tiroteo final, en la escena final, pues va con ellos y se mete en la torre. Les ayuda a poner bombas y demás. Y en un momento dado le matan, ¿no? Y tienen un, escondidos... Claro, les están disparando y ellos escondidos entre las balas... ¡Ha muerto Milton! ¿Pero quién era Milton? <risa> ah, pero que Milton seguía vivo. <risa> es que no tiene ningún sentido. A ver, y funciona también muy bien, ¿no? De, de pero hecho... se tiró un buen rato con eso. Pero sí, estaba con nosotros. Pues no me he dado cuenta dónde estaba. Ah, pero era el calvo, Milton. chico, eso... Cuando lo estaba viendo, lo, est lo estaba en mi cabeza lo estaba apuntando. Digo, mira, cuando hagamos el error de película, voy, eh, vamos a poner... Oye, ¿y por qué Milton entra en la torre? Vale, pues ya no hace falta ponerlo, pues porque era un chiste, simplemente. Claro. Eh, que estabas <coughs> sembrando el guionista, ¿no? Sí, es, sí, sí, es que todo... A ver, yo ya digo, yo perdono todo si, si me hace reír. Y, y esto lo consigue. <risa> y evidentemente, no es que sea fallido, es que está... Hecho aposta pensado, para que te lo comas el chiste eh, en un momento dado, o pasa que te la siembran durante más de media hora el tío ese, ¿eh? para meterte un chiste que, que funciona muy bien, entonces bueno, el objetivo es que eh, tras mil historias, no que Harley Quinn mata al presidente porque está loca y mola mucho y tiene que matarlo y la encarcelan, se escapa, y tienen que ir a por ella, y bueno, les pasan muchas cosas, pero el, el malo final es el científico, ¿vale?, que tiene eh, un alienígena en la instalación, está experimentando en esa instalación súper secreta eh, con un alienígena, un alienígena al que supuestamente eh, tienen cierto control sobre él, ¿vale?, este alienígena es un esta estarro, lo he dicho bien, Sí. Lo tienen en escondido, es una alienígena Que es una especie de estrella de mar vale, Que a la gente le tira mini estrellas de mar Que se le pegan en la cara Y hace al final pues como un efecto mente colmena ¿no? Entonces todos los poseídos Infectados, capturados Lo que sea, pues Zombie tienen, estrella. Son zombies estrella Al final pues eso, tienen una mente colmena Y el starro este los controla Pero el científico calvo malvado pues los tiene Les experimenta, les corta Les corta una pierna, les injerta Un brazo de otra persona bueno, pues al final eh, eh, Tiene ahí sus experimentos Pero qué pasa, que llegan nuestros amigos Con el ansia de destruir todo el, el laboratorio Y Starro, pues, escapa Hombre mmm, Lo de los experimentos no me queda muy claro eh, Vale, eh, cortaba gente eh, Con la estrella eh, Pero para qué Para experimentar Pero a, -a experimentar qué Saben que está, que está muerto y con la estrella Además él mismo lo dice, están muertos, pero están todavía comunicados. ¿Vale? ¿Y cuál es el experimento? Eh, cortarle las piernas a un tío, no sé, ¿qué, ¿qué tiene de experimento? No lo sé. A ver qué es pasa. Que lo de a ver qué pasa. Pues nada, que el tío cuando tiene la estrella, además <risas> se ve que la estrella, eh, directamente cuando tiene la estrella ya mueren, porque digamos que le... le no sé si tendrá algún tipo de ácido, pero que les dejan la marca en la cara, le, les mata directamente, ¿no? Uh -huh. Pero no sé, lo experimento, vale, experimento, vale, y es más grande. Eh, sí, es más grande porque se alimenta, ¿vale? Pero bueno, y se suponía, y algo que, que decía, hay una escena en la que dice que él era, que el dictador lo necesitaba a él porque él era el único. Que, que podía controlarlo, me refiero al calvo al pensador, uh -huh. no bueno, yo soy el único que puede controlarlo, pero a la hora de verdad no puede controlarlo, no puede controlar nada, es el único que tiene acceso a, a, al sótano <risa> en fin, bueno eh, he visto un comentario por aquí que bueno experimentaba cortándole las piernas, pues bueno un poco para saber si le volvían a crecer y también están diciendo en el chat, por ejemplo Teseo Nomax, que no se llama estarro se llama Jocántaro <risa> <risa> Jocántaro Vale, para el que no lo sepáis, el monstruo de Karate a Muerte en Torremolinos. Lo podéis buscar en Google, ya veréis qué risa. Vale, bueno, pues entonces nuestros amigos empiezan a poner bombas eh, para petarlo todo, pero aquí viene uno de los plot twists que nos esperan, porque resulta que John Cena era malvado, amigos. Oh, entonces John Cena realmente pues no, no busca que se destruya esto, porque... A ver, corrígeme esto, pimporra, encuentran como pruebas de que el gobierno estadounidense lo sabía todo, y Idris Elba, pues esto se lo guarda para poder chantajear al gobierno, y John Cena pues esto no quiere que pase, ¿no? Digamos que la misión de John Cena era asegurarse de que de que eso no pasara, entonces pues tendrán que darse de hostias John Cena y Idris Elba durante un rato Sí, bueno, a ver, John Cena <coughs> a ver pues el coronel eh, digamos que... que que bueno, esto también es es, es un poco bueno, hay que creérselo no eh, bueno, hay un montón de servidores, ¿no? que parece que, que guardan la información de 30 años eh, pero toda la información de esos super servidores pues oye, pues están en un único disco duro, ¿vale? Muy con grande, la información de 30 años es ¿no? muy grande, sí sí sí que tiene eh, lo menos eh, 500 gigas eh, eh. Eh, creo que era un disco duro sólido además, no, no me fijé bien <ríe> y bueno y es oh, con esto pues el mundo se tiene que enterar y entonces John Cena no oh, no no no tenemos que destruir esto y la información la, no puede salir de aquí y bueno a ver John Cena está cumpliendo pues pues su misión realmente no eh, digamos que los otros pues tienen joder, tienen remordimiento de conciencia son malos pero de cierta forma son buenos no Podríamos sí, que, decirlo que así. no son tan malos como... No son tan malos. Y, y bueno, pues al final, pues... También me hace gracia... De que, bueno, Idris Elba pues... Oye, pues tiene el disco duro y va a chantajear a... Pues a... Pues a, a la señora. Vamos a llamarla a la señora para La señora, señora sí, para, porque no me sé ningún nombre, insisto. Así que la eh... señora me parece bien. Y bueno, eh, la amenaza de, oye, queremos la libertad y eh, si no, eh, subo todo esto a internet, lo tengo subido y te mando una muestra, ¿vale? Eh, joder, están en, un, en una ciudad destrozada, en ruina. No sé cómo han subido la información de un disco duro a, a la nube, ¿vale? No tengo remota idea de cómo lo han hecho, ¿no? Eh, recordemos, joder... Eh, de hecho, eh, las comunicaciones estaban cortadas hasta que se destruyó el edificio aquel, ¿no? Pero, bueno, oye, por algún motivo no sé cómo, eh, teniendo el disco duro en la mano, eh, pues no tienen ni ordenador ni nada, tienen un disco duro en la mano y han conseguido subir la información a, a la nube, porque sí, no tengo ni idea... Eso no sé. A mí, por ejemplo, me, me chirría mucho, ¿no? Es como, oh, mira, está el, el país en ruinas pero he, he subido este disco que tengo en la mano a la nube. Vale, ya me dirás cómo, ¿no? Pero bueno, eh, intenta ser, intentar ser gente no malvada. No malvada. No mal bueno, bueno, destruyen el edificio. John Cena muere en la pelea. Una pelea bastante espectacular, ¿no? Se, se dan patadas, se lanzan por los aires. Pero claro, al destruir el edificio... Bueno, hay una escena previa que me, me resultó maravillosa. Que, que el tiburón, el tiburón en todo momento es el alivio cómico Es una especie, para que nos entendamos, eh, es como Groot, ¿vale? Es un poco idiota, es, es un poco más, más o menos el mismo rollo que Groot. Y pasa es que es idiota, pero claro que quiere comerse a la gente en todo momento Y de hecho, no te puedes comer a tus amigos, tal bueno, Tiene ahí como escenas que se intenta comer algún prota que otro Vale, hay un momento que, que entra en el edificio, se pone a investigar en la su bola, Y ve que hay una pecera con 5.000 peces súper bonitos se pone a jugar con ellos, le persiguen, tal, jaja, qué bonitos son, son mis amigos, tal. Y luego, en un momento dado, por las explosiones, se rompe la pecera y estos pececitos se lo intentan comer. Y de él, le dejan lleno de sangre. Siempre sí, peces in inventados, ¿no? Y luego me hace gracia, ¿no? Porque los peces eh, le hacen heridas a lo que es el tiburón con sus colmillos, eh, pero luego al tiburón eh, se estrella en el edificio, eh, joder, le tirotean a un metro. Y ninguna herida de bala, ni del edificio, ni nada. Pero en cambio, de los bocados que le han dado a los peces... Sí, sí. Eso sí consigue atravesar. Tienen dientes pie, muy afilados. ¿no? Parece, parece un poco raro, pero... Bueno, venga, vale. Tienen dientes vale. muy afilados, Pini, no te has enterado. Sí, será eso, vamos. <risa> será eso. Bueno, entonces, pues esto. Al petar el edificio, pues, Jocántaro, o no, ¿cómo se llama? Starro, Starro <risa> escapa. Y... A, empieza a soltar las mini estrellitas, ¿no? suelta miles de mini estrellitas, eh, empieza a infectar a todo el ejército, a los civiles... Bueno, entonces, eh, digamos que la señora, como que han destruido la instalación, y dice, oye, pues ya, ya habéis cumplido lo vuestro, iros, y dice, coño, pero que está aquí el, el estarro este matando a la gente, eso a los Estados Unidos nos la sopla, ya está, hemos destruido como el laboratorio, que es nuestra implicación con esto, luego ya... Me da igual. Pero ellos como son muy buenos y muy guays, lo, los que quedan, ¿no? Que son eh, Idris Elba, Harley Quinn, eh, el hombre mota, la del ratón y el tiburón. Salvo que me olvide alguno, son esos. Los que quedan y pues al final, ¿Sí? como son héroes tal, pues, pues van a, a, a destruir a, al Starro este. Entonces, claro, es un monstruo gigantesco de, yo qué sé, 800 metros de altura. y ¿Eh? un Kaiju, y claro, estos son pues, pues unos monigotes, y fíjate que dirís grande, pues, un monigote así al lado del bicho, y no pueden hacer nada no le tiran cobetes, le tiran ahí cobetes, le tiran ¿cómo sé? el hombre mota, le tira sus sus rayos, sus bolitas de colores, es que es un superpoder lamentable <risa> Es un hombre que tiene que tirar bolitas de colores dos veces al día, porque si no, se lo comen por dentro y le, y le empieza a estallar así la cara. Y el maquillaje, cuando lleva mucho tiempo aguantándose las motas, es, es un maquillaje muy troma, ¿no? Le salen como bultos así, potingues verdes por la cara, tal. Y este hombre es maravilloso porque siempre está como obsesionado con su madre, ¿no? Y constantemente dura durante la película se ve a su madre en diferentes situaciones, ¿no? Imagínate que ese tío que nos está dando de hostias, es tu madre, y sale una señora que han contratado disfrazada de matón, imagínate que Starro es tu madre, y sale la señora gigante destrozando la ciudad, o sea, tienen, tienen muchos gags con eso, con la madre. Entonces le tira los, las motas, le deja jodido, pero a tomar por culo, Starro lo pisa, <coughs> Era un superpoder de mierda, era lamentable. Y ya está. Eh, entonces, eh, al final, pues entre los que quedan un poco, lo, lo vencen, básicamente. No recuerdo ahora, eh, por supuesto, era Harley Quinn, que saltaba con una lanza del hombre jardín, bueno, bueno, bueno, bueno, se bueno, le mete bueno. por el ojo, bueno. Bueno, a ver. Eh, <coughs> joder, es una escena de, tan, tan conveniente, porque subo un edificio, en el edificio queda una hilera, que es una rampa, <coughs> que apunta directamente al ojo de Starro vamos y tú joder tío eh, hombre claro a ver para poder atravesar el ojo tendría que haber un edificio pero yo qué sé podría ser un edificio normal o no me pongas una rampa que parece de lanzamiento no es como muy descarado y muy eh, a ver es conveniente eh, es conveniente no pero me parece demasiado excesivo y luego eh, finalmente entra con la jabalina eh, para nada, porque... Mira, dice, dice Guillermo del chat, el ojo de Starro es a prueba de balas y de misiles, pero no a prueba de jabalinas. No, <risa> efectivamente, es decir, ella consigue entrar, no hace nada, no hace nada porque eh, quien mata al caillou son las ratas de la chica. Claro, eh, no, ella de... hace el agujero en el ojo y la chica rata invoca a millones de ratas que le entran por el agujero del ojo y, y sí, se lo comen. Pues, pues no, que la es, ciudad... Es, estaban entrando ya en el ojo, creo, ¿no? O, o no, las ratas estaban como sujetándola de las piernas, pero yo creo que por el agujero del ojo entran y no me acuerdo ya, pero bueno, el caso es que, que, que lo matan las ratas. Las ratas entran por millones de orificios. Sí, las ratas no se ahogan, Harley <coughs> Quinn no se ahoga, ahí no, no se ahoga nadie no, dentro no, no. De, del ojo, del, ¿Nadie? ¿del cristalino. Pues, nada Entonces Starro este muere ¿eh? y... Y, y ya está, y con todo el país destruido Ya lo las estrellitas de la cara Las pierden, el que estaba partido por la mitad Pues, oye, pues No regenera, o sea Tal y como le hubieran dejado, pues ahí se queda Que te corta una pierna Con la estrellita en la cara y la pierdes Pues tu pierna no vuelve a crecer Que te has muerto, pues te jodes bueno. No hombre, pero es que están todos muertos Todos los que tienen la estrella mueren directamente Ya están muertos No sé, ¿no recuperaban luego la conciencia? Me lo estoy inventando yo eso se lo estás inventando, ¿no? vale. están muertos. Vale, vale, vale, vale. Están muertos, de hecho fíjate que Edric Helva cuando se le echan encima empieza a matarlos. Hmm. Si fueran inocentes entiendo yo que no intentaría matarlos. ¿no? Vale, Helva es un delincuente. bueno no, no, no, pues mira, estaba yo, tenía en la cabeza que revivían, no me, no me acordaba yo de este detalle que toda la no, gente no, no, moría. No, no, no revivía. Vale, vale, fallo mío. ¿Sí? Bueno, pues ya está, entonces eh, básicamente le dice a la señora Dice, hemos hecho lo que nos ha dado la gana, pero como tengo el disco duro aquí en internet, pues si, si nos haces algo a cualquiera de los que quedamos vivos, que por supuesto nos vas a dar la libertad, y si nos haces algo a nosotros, pues, pues que te jodan lo publicaremos en internet y la señora como que acepta. De primeras no quería aceptar porque tal, pero bueno, sus propios hombres también eh, la reducen, no porque en un momento dado que como que les dice que se vayan, ellos no la obedecen y esta tiene como un pulsador para explotarles las bombas que llevan en el cuello y eh, sus propios hombres a la señora la, la reducen, o sea que bueno, que la señora termina aceptando que la han desobedecido, que la están chantajeando y dice, bueno, vosotros cuatro quedaos en libertad y ya está, ¿Ya habéis cumplido la misión. Y se termina la película. Luego tenemos una escena post-créditos, bueno, tenemos dos realmente, una sí. precréditos por así decirlo, y una post-créditos. Pepinelo... A ver, la precrédito es pues la comadreja que seguía viva, ¿no? ¿De la primera eh. escena? Así que no, no tiene mucho más. Se levanta y, y se va para la isla. ¿A vivir aventuras? ¿A dónde? Pues ni idea. Pero bueno, y la segunda pues, bueno, pues van al hospital y John Cena sigue vivo. ¿Por qué sigue vivo? Porque van a hacer una serie basada en John Cena. En eh, el Pacificador. Yeah y ya está de hecho claro, eh, hablando con mis compañeros cuando fuimos, era de pero cuando, según acaba la peli, pero si van a hacer una serie de John Cena, como que ha muerto, no tiene sentido y en efecto, luego viendo la escena post créditos, que se desvelo pues este pequeño detalle sí tenía sentido entonces pero bueno, a ver, mmm... a ver no sé en circunstancias normales, normales no debería estar vivo, pero bueno, vamos a entender que es una película eh, lo que no sé es si al haber ganado Toda esta gente la libertad Para un próximo escuadrón suicida Lo que hacen es renovar personajes bueno. Es decir, le doy la libertad a esta gente Y para la próxima película pues, me, pues meto un montón de personajes nuevos Sí, pero pueden Si sobreviven cuatro realmente Puede que, que, que reincidan, vuelvan a la cárcel O meterte otros diez nuevos Y ya está No sé, probablemente Yo creo que ha funcionado muy bien eso de, de Meter personajes nuevos, ¿no? Porque, a ver, muchas veces el, el problema, bueno, problema algo muy característico en las películas de superhéroes, sobre todo cuando es la primera de una saga y tal, es la presentación de personajes, ¿no? Te presentan personajes y vas contando pues la historia. Y bueno, y, y mientras van pues viviendo sus aventuras, va descubriendo poderes, tal y cual. Eh, pero claro, cuando vuelves a ver a los personajes en la misma película, eh, eh, esa sorpresa de qué poderes tendrán, tal y cual digamos que la pierden, ¿no? Y bueno, yo creo que es interesante que vayan renovando y bueno, y así vaya sacando pues más personajes del mundo de, de DC, ¿no? Que, que la verdad del de, de, de Escuadrón sí. Suicida yo a la gran mayoría de los que aparecen ni los conocía Sí, son villanos muy muy según según me dijeron, porque yo nunca he leído el mundo cómic y tal, son villanos súper secundarios y que luego que tienes personajes absurdos, que tienes mil para hacer escuadrones suicidas lo si quieras. Son villanos de, de, de tercera división, que de, de, de diferentes superhéroes. O sea, que material para sacar nuevos escuadrones ahí hay, hay infinitos. Como quien dice, ¿y si, no te, y si no te los inventas, ¿sabes? Pones... <risa> Había uno inventado que era el de los brazos. Creo que el de los brazos, ese es el único que se han inventado para la película. Si no... Cosas que he leído, ¿vale? No, no hay que afiarse mucho de lo que lees okay, en internet. No lo sé. Es probable que sí, porque... No sé si lo extrapolamos a un cómic. ¿Qué, qué sentido tiene un villano que se quite los brazos? Y los brazos hagan así. Eh, porque realmente no, no hacen nada, ¿no? No, no sé. Que es, es ridículo en sí mismo, ¿no? Pero bueno... Sí. Pero bueno... Eh, en términos generales, ya un poco para rematar nuestra dilatada difamación. Difamación no sería la palabra. Coño, ¿cómo sería? Difamación. ¿Qué difamación? ¿Cómo sería? Qué Me, he equivocado? Difamación? Me he equivocado. ¿Cómo no, sería nuestra una conclusión? Una conclusión para nuestra ah, dilatada para nuestra dilatada charla. ¿vale? Difamación no era la palabra que buscaba. Una conclusión. Sí. Pues, pues bueno, a ver, yo creo que es una película bastante divertida. Para pasar el rato está bien. Y bueno, no sé, si a mí DC me, me da más películas de ese tipo, pues yo encantado, pero prefiero que me dé eh, Suicide Squad, de este tipo, que a la Suicide Squad anterior y que no hagan cosas en plan a vez de presa, que. Yo, cuando vi a B de presa, dije: El escuadrón suicidador lo va a ver quien, quien yo sé. Pero, oye, viendo a James <risa> Gunn que estaba tan, tan emocionado, digo: oye, Pues si este tío está tan emocionado, por algo será, ¿no? Y bueno, oye, le hemos dado un voto de confianza y, y a mí no me ha decepcionado, la verdad. Sí, sí. O sea, y, película... parece, y parece que James Gunn ha venido a DC para quedarse. Creo que vamos a notar una mejoría ahora que Zack Snyder se ha ido y viene James Gunn. Creo que va a haber un, un cambio a mejor en el, en el paradigma de, del universo cinematográfico de DC que lo necesita urgentemente. Bueno, Zack Snyder, hoy, hoy es, <risa> es, es, es, es, es tendencia, hoy Snyder otra vez. Joder, Twitter, tío. Nada, pues porque ha habido gente que, que ha puesto comparativa de. Ha salido el trailer de Eternals y hay un tío que lanza eh, rayos por los ojos y bueno, pues han comparado eso pues con, con, con el Superman de Snyder y diciendo que, oh, rayos por los ojos han copiado a Snyder, no sé qué. Aunque bueno, parece que Snyder inventó los rayos por los ojos, que alguien pudiera volar y, y han hecho una comparativa de fotos y y, y bueno, no sé, yo es que, hay, yo es que no entiendo que a ver, yo entiendo que seas fan de, de cómics Pero que seas fan eh, de, de, de lo que hace exclusivamente Zack Snyder Pues no lo entiendo, la verdad pero, pero bueno, oye, cada uno tiene sus gustos Otra cosa es Que te inventes teorías O te inventes comparativas Solo para, no sé, para seguir teniéndolo En un pedestal a este hombre No lo sé, me parece excesivo Pero bueno eh, los de Snyder son como Harley Quinn En la peli, viven en su mundo de fantasía. <risa> bueno, oye, oye Que hemos venido aquí a hablar de cosas divertidas No del puto Zack Snyder, ¿sabes? <risa> hablando Yo ya digo, en general, yo es una película que he disfrutado mucho Me lo he pasado muy bien, me ha parecido divertida Me ha parecido bien hecha ¿no? Tampoco me ha parecido el peliculón de mi vida Tampoco me parece la mejor película de acción O de superhéroes que hemos visto Pero creo que dentro de DC si no es la mejor, está entre las dos o tres mejores. Hombre, a ver, yo creo que en la película. Una película no tiene complejo que, que es lo que quiere ser. Que yo creo que es lo más importante, ¿no? Oye, mira, yo quiero ser una película de acción de superhéroe con, con humor negro, disparatado, y. con. Joder, y sobre todo entretenida y con unos personajes que. Que oye, hay personajes que, que te importan. O por lo menos. Eh, eh, digamos que resalta bien los personajes que, que importan, porque otros te los ponen ahí, digamos que, que bueno, tienen menos protagonismo y tal, y es evidente quién palma o quién va a palmar y quién no, ¿no? Yo creo que es muy evidente a veces, ¿no? Sí, es sí, más secundario sí, sí. el otro y tal y, y bueno creo que una película está bastante bien, la verdad y ya te digo, de, de DC con, con humor es Shazam, es que la única que, que puede compararse en humor es Shazam y, y aunque bueno, Shazam era más infantil, descaradamente más infantil, ¿no? Pero bueno. Aves de rapiña, tenía mucho humor también. Bueno, aves de rapiña, el, el humor de, de, de ave de presa... ¡Joder! Humor, humor ¿no? Humor, humor. Entiendo. Humor sin H, bueno. Madre mía. En fin. Bueno, pues poco más podemos decir. Yo creo que eh, por nuestro lado creo que queda bastante constancia de que nos ha gustado los dos, sin ser el cacumen de la apostasía, sin ser una maravilla, pero creo que que es una película bastante digna, que lleva un, un sello de eh, divertida al menos y que el canal Random la recomienda. Entonces, si te parece, o sea, ya. si te parece Pepinelo, pues ya nos despedimos para YouTube eh, y ahora hacemos caso al chat, ¿vale? Entonces, amigos de YouTube pues si habéis llegado hasta aquí os damos las gracias, espero que hayáis disfrutado de, de esta charla que hemos tenido de la película y que en comentarios nos dejéis vuestra opinión, si os ha gustado, si nos ha gustado, si estáis de acuerdo con nosotros. Si queréis que nos desnudemos para el próximo vídeo, lo ¿Eh? eh, podéis pedir pedid, pedid sin complejos cosas, luego ya a lo mejor os mandamos a la M, pero bueno, vosotros podéis pedir lo que queráis. <risa> Pepinero, ¿quieres decir algo para despedir el vídeo? Eh, no, yo con lo último ya no.